en este video vamos a ver cómo instalar un plugin para eso vamos a venir aquí a plugins y voy a decirle añadir nuevo en este caso a mí lo que me interesa es instalar un plugin que me agregue un botoncito de scroll que permita ir al inicio de la página una vez que estoy en la parte inferior de la página podría ser que algunos de los temas que elijamos incluyan esta funcionalidad, pero el que yo he elegido no la incluye. Entonces para eso sirven los plugins, para incrementar las funcionalidades de la instalación básica de WordPress. Eh, cuando elegí añadir un plugin, pasé a esta interfaz. Desde aquí yo puedo buscar plugins por palabra clave, por autor o por etiqueta. En mi caso, lo que me interesa es un scroll. Así es que voy a escribir como palabra clave scroll y voy a darle Enter. En este caso, el programa me va a mostrar distintos plugins cuya descripción incluye la palabra scroll. Fijémonos, ¿sí? tengo muchos para elegir. ¿Qué voy a evaluar antes de instalar un plugin? Lo primero que debo fijarme es la compatibilidad con mi versión de Wordpress. Aquí tengo uno que dice compatible y tengo uno que dice no probado con tu versión de Wordpress. Este no probado queda descartado. A continuación me fijo cuándo ha sido la última actualización, hace tres semanas. Quiere decir que es un plugin que se mantiene actualizado. Y a continuación me conviene revisar estos datos. Este plugin aquí me informa que tiene 200.000 y más instalaciones activas y que 127 usuarios lo han calificado con el máximo de estrellitas posibles. Si observamos algunos otros casos vamos a ver que por ejemplo este no tiene todas las estrellitas, quiere decir que alguien lo calificó como no eh, tan perfecto y aquí también hay otro con menos estrellitas. Entonces con esta cantidad de usuarios que lo han instalado y esta valoración me hace suponer que es un plugin confiable que puede funcionar correctamente, además de saber que es compatible y que está actualizado hace tres semanas. Entonces le voy a, a indicar que lo active haciendo clic en activar. En este caso este plugin me ofrece inmediatamente configurarlo. En visualización voy a tildar activado, bien, y voy a ir viendo qué me ofrece acá. En tamaño del botón me dice que si dejo 0x0 eh, va a establecer el ajuste en forma automática. En este caso lo voy a dejar así, más allá de que esta configuración se puede modificar en cualquier momento después si yo accedo. Duración de la desaparición del botón, duración del scroll, eh, me ofrece ocultarlo automáticamente. Voy a aceptar la mayor parte de las opciones por defecto, ¿sí? en este caso. Me interesa que sea una imagen, el estilo del botón y no que sea texto. La acción del botón es a scroll al inicio y me interesa que esté en la parte inferior derecha de la página. ¿sí? Este es el margen que deja. Me interesa que eh, aparezca en todas las páginas si no tendría que elegir en qué página lo incluyo o de qué página lo excluyo. Y aquí puedo elegir la apariencia que quiero que tenga el botón. ¿sí? Tengo, me ofrece en este caso todas estas posibilidades para mi botón. Yo voy a elegir esta. Bien. También podría cargar una imagen de la biblioteca de medios si me interesara. Entonces voy a darle guardar cambios y ahora si yo vengo a cualquiera de mis páginas y por ejemplo a la clase 1 le doy ver, aquí me apareció mi botón de scroll.